Rápido, deja un buen like en el vídeo si te gustaría conseguir la skin de Deadpool dentro del juego totalmente gratis. <risa> Chicos, ¿a quién no le gustaría tener Minecraft por 5 euros, Ark por 5 euros, Gran Tefauto a tan solo 13 euros? Tenéis un link debajo de la descripción que os va a enviar a la página web de G2A. Con el código NEOX vais a obtener un 3% de cashback en vuestras compras. Ir a echarle un ojo a esa pedazo de web. Y lógicamente también puedes conseguir el pase de batalla de esta temporada con este vídeo. Solo deberás poner el código Mister de NEOX en la tienda de Fortnite y comentarme en este vídeo... ¿Qué te ha parecido todo el vídeo por completo? ¿Y cuál ha sido tu parte favorita? Ahora sí que sí chicos, empezamos con el vídeo. Por fin, hemos tenido dentro del juego la nueva temporada número 2 del juego de Fortnite, con muchísimos cambios y nuevo contenido disponible. Lógicamente vamos a aprovecharlo para que todo el mundo esté informado a la última. Un nuevo pase de batalla completamente nuevo, nuevas skins, nuevas jugabilidades dentro del juego y modos de juego. Lógicamente si te compras todo el pase de batalla por completo obtendrás todas las recompensas del pase de batalla de manera rápida pero también hay buenas noticias porque también han añadido regalos y recompensas para aquellos que realmente no pueden permitirse el comprar un pase de batalla y es que por ejemplo uno de esos regalos ha sido en la skin de Aura, si os fijáis si teníais la skin de Aura comprada dentro de la tienda del juego para aquellos que ya tengáis esa skin comprada habéis obtenido un nuevo estilo desbloqueable de la skin automáticamente y totalmente gratis Y no solo con esa skin sino que también con estas dos skins que estáis viendo ahora mismo dentro del vídeo Y es que he estado jugando un rato al juego para averiguar qué eran lo nuevos realmente que habían metido dentro del juego Y cuáles eran las recompensas y regalos que aquellas personas sin el pase de batalla podrían conseguir totalmente gratis Y no me refiero a cosas insignificantes sino a skins completas para el juego por ejemplo como la de Deadpool además de también picos, emotes y demás objetos que os van a estar encantando otro de los datos más importantes de esta temporada es que ya sabemos hasta cuándo va a estar durando esta temporada número 2 del juego de Fortnite y es que ya le han puesto una fecha límite a la nueva temporada si no os habéis dado cuenta esta temporada está programada para terminar el día 30 de abril de este año. Es decir, va a tener prácticamente una duración de dos meses. Algo más de dos meses. Lógicamente con cada temporada están llegando las skins también ocultas de cada temporada. Skins que van a ir saliendo a lo largo de las temporadas. Y además vamos a ir descubriendo pequeños detalles que nos irían indicando... De qué skin se trata y cómo podríamos obtenerla antes que nadie. Y es que en esta temporada parece que podríamos estar consiguiendo la skin de Deadpool dentro del juego como una skin secreta de esta temporada. Y es que sí, me estoy refiriendo a Deadpool, de los cómics de Marvel. Si os fijasteis, justo dentro del tráiler oficial de la temporada... Apareció en unos pequeños frames del vídeo La skin oficial de Deadpool Lo cual hizo referencia y nos enseñaron que Lógicamente eso iba a estar apareciendo dentro del juego También en la selección del pase de batalla Podemos ver en la pantalla original Que también ha salido la skin de Deadpool oficialmente Y lógicamente cuando eliges uno de los dos pases de batallas La skin de Deadpool dice lo siguiente Shh. Llegaré pronto, hermanos. Además, también, si os fijáis, lo que pone en el texto de abajo es muy sencillo saber que la skin de Deadpool va a estar llegando al juego sí o sí. Además de salir el logo de Marvel oficial, también sale un texto en el cual nos dicen que puedes conseguir ahora el pase de batalla, pero la skin de Deadpool la conseguiremos después. Además, si ya has comprado el pase de batalla, puedes empezar a desbloquear la skin de Deadpool por ti mismo. Es decir, ya puedes empezar a desbloquearla y te preguntarás quizás, ¿cómo puedo hacerlo? Pues bien chicos, si nos vamos al lobby del pase de batalla, os estaréis fijando que han aparecido nuevos modos dentro del lobby. Y hay muchísimos detalles nuevos en este lobby. Uno de ellos, por ejemplo, es la ventilación que veis al lado de las escaleras. En esa ventilación se esconde el secreto de Deadpool Además de tener el pequeño logo de Deadpool en el icono para poder clicarle y entrar Una vez le damos clic vamos hacia adentro y vais a ver como pequeños easter eggs aparecen acerca de Deadpool Y es que como bien sabéis Deadpool es una persona, un personaje un poquito sucio Entonces creemos y podíamos casi asegurar que esta es la habitación de Deadpool. Con esta habitación podrás acceder directamente a su ordenador. Y es que dentro de ese ordenador podrás averiguar cuáles son los desafíos semanales para poder conseguir la skin de Deadpool... Totalmente gratis dentro del juego Lógicamente ya han empezado Esos desafíos y en la semana Número 1 ya tenemos dos desafíos Que son realmente bastante sencillos Tenemos que encontrar la letra De Deadpool en Epic Games Y tenemos que no darle las gracias al conductor del autobús. Lógicamente también podemos minimizar la tarea de los desafíos de Deadpool y podemos ver todo el escritorio al completo de Deadpool. Muy probablemente a lo largo de la temporada pequeños easter eggs o pequeñas pistas vayan a estar llegando a este ordenador en concreto y aparezcan dentro del escritorio muy probablemente. Así que también estaremos muy atentos a todo lo nuevo que vaya a estar llegando a esta sala. Ya que sabemos que aquí podrían esconderse muchos secretos Así que chicos, para poder conseguir el primer de los desafíos La carta para Epic Games la tenéis justo en esta habitación Así que, si queréis empezar a cumplir todos los desafíos, empezar por este, que es el más sencillo. Tal y como podéis ver, si le hacéis clic en la carta, es una carta que ha escrito Deadpool para Fortnite. Querido Fortnite, vengo con un rediseño bastante guay para el bus de batalla. Lógicamente, Deadpool ha diseñado un concepto del pase de batalla para él mismo, para Deadpool. Es una auténtica locura y la verdad es que no está nada mal este bus de batalla. Tal y como podéis observar, si seleccionáis la carta una vez leída, lo cerráis y nos vamos al ordenador, os aparecerá que la primera de las misiones ya ha sido completada. Así que perfecto, ahora solo nos tocará no darle las gracias al conductor del autobús. Una vez hayas completado los desafíos de la primera semana, empezarás a recibir también regalos y recompensas por parte del juego de Fortnite que tienen que ver con Deadpool. Por ejemplo, este icono de Deadpool que lo vais a obtener totalmente gratuito cumpliendo los desafíos de la primera semana. Y es que además también sabemos cuáles pueden ser los desafíos de la siguiente semana antes que nadie. Gracias a Fortori se han filtrado cuáles iban a ser los desafíos de la próxima semana del juego. Y es que son los siguientes. El primero de ellos es encontrar la caja de leche de Deadpool. De todas formas, aquí tenéis cómo se ve la skin de Deadpool dentro del juego. Oficial de Fortnite Tal y como podéis ver es de rareza de Marvel Series Realmente se ve una skin totalmente alucinante Y lo mejor de todo esto es que podemos conseguirla de manera gratuita Lógicamente también quiero hablaros de los regalos gratuitos Que están consiguiéndose simplemente por jugar al juego Ya que como bien sabéis dentro de cada temporada existe el pase de batalla que podéis comprarlo con el código Mister de Neox, por supuesto. Pero además también está la gente que solo juega sin el pase de batalla, por lo que Epic Games esta temporada ha decidido implementar todavía más regalos para aquellas personas que deciden no comprarse el pase de batalla. Lógicamente no van a tener comparación prácticamente con lo que es el pase de batalla Pero aún así van a tener regalos totalmente gratuitos y recompensas durante esta temporada Y es que en este pase de batalla podéis conseguir 20 ítems totalmente gratuitos sin comprar el pase de batalla y Muchos de esos regalos son realmente pues más bien detalles que ha tenido el juego con vosotros para aquellas personas que no pueden comprar el pase de batalla Pero os digo que más de uno de esos regalos... Son totalmente exclusivos y os van a estar gustando muchísimo Por ejemplo, podemos estar desbloqueando el emote de Llámame Además de pavos, otro icono también de unas esposas Una pantalla de carga totalmente gratuita Con el nivel 18 obtendréis este spray de manera gratuita Pero aquí empieza a llegar la cosa interesante A partir del nivel 23 podréis conseguir la mochila exclusiva del pase de batalla de manera gratuita Con el nivel 28 vais a conseguir este camuflaje rojo Que me imagino que hace referencia a Deadpool De manera gratuita En el nivel 33 vas a tener un icono gratuito Y en el 38 un disco de música En el nivel 43 podréis desbloquear de manera totalmente gratis de nuevo un pico exclusivo de esta temporada y del pase de batalla ya que es un pico de oro y eso tiene que ver con el pase de batalla de pago En el nivel 48 obtendréis otro graffiti también gratuito En el nivel 53 conseguiréis el esqueleto pescado que es un glider totalmente gratuito y es el más chulo de todo el pase de batalla Sinceramente chicos me sorprende que esto lo hayan metido de manera gratuita para todos todo el mundo, así que chavales No perdáis esta oportunidad Y correr a jugar para poder Conseguirlo todo lo gratis Así que chicos De momento eso es todo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, reventarlo a likes, compartidlo Con todos vuestros amigos Y si no formas parte de la Neox Army Todavía no sé a qué esperas Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!